lo que es la inteligencia artificial es desarrollar tecnología que pueda hacer las cosas que tradicionalmente requerían de la inteligencia humana. O sea, las máquinas ya han reemplazado mucho trabajo humano. Una grúa reemplaza decenas de personas para mover un, una claro. cosa pesada. Una, una, un, un robot, una máquina de fabricación. Antes las cosas se fabricaban muchas a mano. y una máquina reemplaza decenas de personas eh, en una fábrica. Pero hasta acá, lo que tenía que ver con nuestra producción mental que no es simplemente un trabajo intelectual o sea cuando vos estás atendiendo un local eh, al, atendiendo al público hablar con otra persona, escuchar lo que te dice inferir qué es lo que, lo, sus sentimientos qué necesita, ofrecerle algo vendérselo, eso es todo trabajo sí. que hacemos con la cabeza, sí, de escucha eh. de, de análisis, exacto, o sea hoy todas las personas básicamente, casi todas las personas trabajamos principalmente con la cabeza ya no tanto con nuestros músculos o, o nuestras manos eh, y lo que estas es inteligencias artificiales están empezando a hacer es poder hacer en muchos casos mejor que nosotros, tareas que parecían imposibles. Eh, y ahí, yo... Eh, el, el informe es genial cuando uno dice, no, señor... a los argentinos no nos va a ganar <risa> la <el> inteligencia <internet>, entonces... <risa> artificial. <risa> Mirá, <risa> vos sabés que hay, hay un tema muy. Yo vengo hablando mucho también de esto, del impacto en la educación. Y una respuesta que encuentro muy seguido en las redes es: ¿por qué vas a hablar de, de, de, de algo de, del futuro? cuando en realidad tenemos tantas... hablas de inteligencia artificial no, de las hoy. escuelas y, y, y hoy las escuelas no tienen calefacción, se caen los techos. Y, y en realidad es una, un razonamiento erróneo. Eh, si, si vos tenés un terremoto en, en Tokio o un terremoto en Haití, ¿dónde hace más daño? En Haití. Sí. Claramente en el lugar más vulnerable. Argentina no es Haití, Porque pero, no estás pero en muchas cosas... Digo, cuando vos destacás las vulnerabilidades mm. de la Argentina de infraestructura, esto va a llegar igual, va sí. a llegar al mismo tiempo. Santiago, yo te vengo escuchando y digo, y, y entrevistas de hace... Cinco años a esta parte que lo venís hablando. Doce años. Podés 12... buscar cosas de hace claro, 12 en, años, hace 12 donde años. Donde yo empecé a hablar de esto, sí. Y en diciembre ya estaba este famoso GPT, pero recién el 3 y decías, bueno, ya en poco tiempo va a cambiar. Pero para entender un poquito de qué se trata. Uno de, de los oficios que, que siempre nombrás es, por ejemplo, la de la ascensorista o el ascensorista, sí. que hoy no está, no hace falta. Claro. Pero ¿cuántas fuentes de trabajo tienden a desaparecer o no sé si cuántas es la pregunta, sino por qué no se hace nada al respecto si tenés la posibilidad de prevenirlo. A ver... Y no sé si prevenirle es la cambio, palabra. Sí. Estoy aprendiendo a preguntar <risa> con chat GTP. GTP. Les cuento, tenés <risa> que ser muy preciso, porque si no la respuesta cambia. cambia. Bueno, es hermoso. 100%. De hecho, aprender a preguntar se convirtió en una de las habilidades más importantes. Pues o sea, antes, la habilidad que la escuela promovía era la capacidad de responder. Bueno, ¿qué nos puede ayudar a prevenir la inteligencia artificial? A ver, yo creo que lo que probablemente pase es que va a cambiar mucho, pero mucho la manera en la que trabajamos. En esa misma investigación que hice la semana pasada, donde te decía que solo 10% de la gente lo usó, le pregunté a las personas si creían que los trabajos en general iban a cambiar, y 40% creen que sí, que van a cambiar muchísimo. Uh -huh cuando le preguntas a la gente respecto de su trabajo, uh -huh. solo 5% cree que su trabajo vaya a cambiar. Uh -huh. Entonces, claro. hoy hay una desconexión entre lo que ves como lo que puede llegar a ser un fenómeno global que transforme y cuando te preguntan pero ¿y a vos? No, no, a mí no me, y me no va a pasar es, nada. es ese a nivel global o pasa en Argentina por el tema de, la, de las leyes laborales, de los derechos que hoy tenemos? Hoy veo la, la, la domótica, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, hubo una resistencia en un comienzo y hoy sabemos uh -huh. que nuestros compañeros están manejando todo, que hay un director que están... Los, digo, los compañeros que manejan las, las cámaras, pero también hay una domótica que que me imagino que el director la, la maneja, no sé. Sí. O llegará el momento donde la inteligencia artificial va a decir a quién tomar, a quién no. Sí. Y so, se pueden perder esas puestas de trabajo. Bueno, gran parte de eso es posible hoy. Por ejemplo, para hacer selección de personas para un puesto de trabajo, hoy hay inteligencias artificiales que hacen un trabajo igual o mejor a muchos seleccionadores humanos. Wow. O sea, en casi todo puedes desarrollar un sistema que lo haga mejor que nosotros. En el primer mundo eh, pasa. Sí, no, no. Eh, en un de, montón de hecho, cosas que se reemplazaron. A, a, a, mismo, o sea, pensá las cabinas de peaje. o sea, Claro. Al acá hubo mucha resistencia, ah, ah. hoy ya cuando vas por un peaje, más o menos sí. la mitad son automáticas y la mitad no. Mm. Y en no mucho tiempo van a ser 90% automáticas sí. porque... No tiene sentido otra cosa. Este es el vaso medio, va medio vacío. ¿Cuál sería el medio lleno? digo ¿Cómo lo podemos aprovechar? Claro. En una persona de 50, 60 años, ¿para qué le serviría aprender a manejar o, o, o conocer sobre inteligencia artificial? Bueno, la primera cuestión es que es gratis. 95. Y es claro. increíblemente... O sea, el, a, a todos los que nos estén viendo y que no lo hayan usado, hoy, créense una cuenta, es gratis, es gratis. no lo van a poder creer. Eh, y gran parte del desafío es aprender a preguntar. A ver, o sea, si chat. tu celular. Ahora. ¿Qué tenés que hacer? Eh, ir a una página que es chat.openai.com. Sí. Lo podemos com poner com abajo. Y te ver. creas la cuenta gratuita pero, y lo empiezas a usar. Porque ¿Cómo? yo me hago la canchera, pero de verdad, lo tengo en un link ah, copiado usas? como favorito. Ah, lo compartí no hoy fácil, en el grupo y les dije, sí. empiecen a jugar, a esto es un viaje pero, de ida. Cuando vos preguntás, ¿cómo chequeas? Si la respuesta que te ¿cómo hace la inteligencia artificial para chequear si la respuesta que te está dando no la está tomando de fake news? Eh, es muy buena la pregunta. Dos cosas digo. La primera es que ChatGPT es una, no, no es la única, pero es la que, la que es gratuita y la que todo el mundo puede usar. Está entrenado con información hasta 2021. Mm. Es decir, si le preguntas cuánto va a estar el dólar hoy, no tiene no la sabe. menor idea. No sabe ni siquiera cuánto hacerlo, estaba la hacerlo, semana no pasada. pasada. La si le preguntas quién es campeón mundial, te dice Francia. Eh, porque ah, está entrenado hasta 2021. El 2021. Eh, eh, y, y a veces como sabe que la fecha es 2023, eh, entra en incongruencias. vale si no, pero pará, ¿cómo? Si se jugó el Mundial de Qatar. No, el Mundial de Qatar no se jugó. ¿Pero en qué fecha estamos? ¿En 2023? Eh, ¿Y con la fake news cómo hace para eh, No valida. O sea, una de las cosas que hay que entender es cómo funciona ChatGPT. ChatGPT da respuestas verosímiles no respuestas necesariamente verdaderas. Claro. En general, ah, claro. lo verosímil tiende a coincidir, a coincidir con lo con verdadero, verdad. pero no necesariamente. Entonces, no podés creer linealmente en la información que te da eh, sin algún grado de, de verificación posterior. Es importante entender claro. esa limitación de los sistemas hoy. O sea, hago, eh, eh... Esto cambia todos los meses, el mes que viene claro. puede ser muy distinto.